Eh, la, la metodología ¿Por qué? Porque estas personas no tienen Líneas, las personas, las estafadores de, de las ciberestafas No tienen líneas de teléfono, sino que consiguen chips claro. Abren Mercado Pago O sea, abren en realidad Whatsapp, WhatsApp. Y empiezan a llamar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la modalidad? Y esto tienen que prestar mucha atención porque, como siempre hablamos, ya tienen el discurso totalmente armado, ya son sumamente persuasivos. Lo que te dicen es que han registrado una compra tuya, por ejemplo, uh -huh. llaman a Gisela Campos. ¿Sí? Hola, sí, Gisela Campos, obviamente saben, saben tu nombre. Hemos registrado una compra en Córdoba de un, por ejemplo, un aire acondicionado. Pero sabemos que usted es de Mendoza. Porque Obviamente la característica de tu teléfono es muy fácil sí. saber de dónde ¿De sos. Te dice, pero usted es de Mendoza, ¿usted ha hecho esa compra? Por supuesto, Gisela Campos atiende el teléfono y dice, no, yo no compré ningún aire acondicionado, televisor, cualquier electrodoméstico, ¿no? Bueno, entonces vamos a darle de baja, a nosotros nos parecía extraño, somos el grupo de seguridad de Mercado Pago, le vamos a dar de baja, nos tiene que confirmar su correo electrónico, ¿cómo es? Ahí vos le pasás el correo electrónico y lo que te dice, para darle de baja le vamos a enviar un código... A su WhatsApp o a su o SMS, pásenos ese código, entonces le podemos así negativizar, así le llaman. So, negativizar. Negativizar, sí. negativizar la compra. Bien, sí. Y ahí cuando sí. les das el código es cuando perdiste. ¿Qué les entregas ahí ¿Qué cuando es lo les que hacen ellos? Con tu mail y ese código se sí. cambian la contraseña de tu aplicación de mercado pago y abren, abren tu, tu ah. usuario en otro celular. Chao, cambiándote dice. la clave. ¿Qué pasa si vos, por ejemplo, decís, ah, no importa, yo no tengo ninguna eh, no tengo dinero en Mercado Pago, solamente lo uso para algunas transacciones específicas? ¿Pueden pedir préstamos? Todo ah, te claro. Lo, porque la, sí, Mercado Pago te la habilita. La aplicación te habilita a poder pedir préstamos. Exactamente. ¿Sí? puedes pedir préstamos, te pueden utilizar quizás si vos tenés enlazada tu tarjeta de débito, tu tarjeta de crédito, se de pueden hacer compras. Y si tenés, por supuesto, dinero en Mercado Pago, te oh. lo extraen que hay que tener en cuenta que, y es sumamente importante que vean que son estos tres puntos que vamos a ver en pantalla, ver. son sumamente importantes que tengan en cuenta, lo primero es que nunca hay que compartir datos personales nunca, si te piden correo electrónico si te piden eh, usuario si te piden DNI nunca hay que compartir a través de una llamada o a través de un mensaje de Whatsapp, esos datos personales el segundo punto a tener en cuenta es que nunca desde la empresa se van a contactar de manera directa con un usuario, siempre lo van a hacer a través de canales oficiales como es la misma aplicación, mm -hmm. que te pueden enviar mensajes, sin notificaciones ahí sí. exactamente, siempre desde allí desde el medio en el que uno está consumiendo que es esa aplicación, nunca de un usuario a otro usuario, hola soy Rodrigo, te estoy llamando de mercado pago por tal cosa, no, si me suena el teléfono y es mercado pago, es trucho, no entiendo es, es mentira no entiendo generalmente Bien. los números son de Córdoba o de Buenos Aires con las con las eh, inician con 359 o 011 uh -huh. generalmente son esos, ese tipo de números 351 Córdoba también también hay, hay algunos teléfonos que detectan y te van avisando llamada sospechosa denunciada como posible estafa pero hay otros teléfonos que no y uno atiende pero lo, lo que a la mayoría le hace dudar es que aparece el logo de Mercado claro, Pago parece muy real que te claro. están llamando como de un número oficial podríamos Exacto. decir ¿no? de, de una cuenta de una empresa y por último lo que tenemos sí. que tener en cuenta es realizar todas las eh, opciones de seguridad que nos da Mercado Pago, que son esas que vemos en pantalla. Primero, obviamente tener la verificación en dos pasos, eso eh, que lo veíamos también en... Con WhatsApp. Eh, con WhatsApp. Toda hacer. la familia lo hizo Claro, día, ¿eh? y te, te da opciones, o el reconocimiento facial... Sí te da opciones de tener quizás un otro número de teléfono, uh -huh. te da varias opciones para hacer una segunda verificación Ah, mira. otra cosa que nos ofrece Mercado Pago sí. es que si tu, tele, eh, su, tu celular tiene la opción de la huella digital también te da la opción de verificar con la huella digital después te da la opción de dispositivos vinculados, vos podés decir que tenés tal y tal computadora vinculada, uh -huh. entonces te devuelven la cuenta, vos podés ver dónde tu aplicación, dónde tu cuenta de Mercado Pago está abierta, en qué computadoras en claro. qué otros dispositivos que está bueno vincular a veces porque si vos solo lo tenés en el celular, que es lo que nos pasa a casi todos, y solo tenemos el mercado... Celular. Perdés el celular o te lo roban, te quedás con el corazón en la boca, sí. lo voy a decir así, sí. hasta que no tengas una solución. No sabes si esa persona accedió a tu cuenta y pasa lo que decía Anto recién. O te piden un préstamo a mercado pago y si tienen enlazada la de débito y o la de crédito lo que quieran. Claro. Exactamente. Carta blanca. Y digamos. además, ahí podemos ver qué dispositivos tienen abierta nuestra cuenta. Si ingresamos uh -huh. ahí, vamos a poder ver si está abierta en alguna computadora, en algún otro celular, porque te dice el modelo del celular, también. te especifica todo eso. Entonces, también podemos chequear dónde está abierta nuestra cuenta de Mercado Pago. Bien. Y por último, que es lo último que han agregado, que está, está muy bueno, son las personas de confianza. Vos podés optar por la última opción que vemos allá abajo, que son las personas de confianza. Podemos agregar, un, un por ejemplo, un mail uh -huh. de alguien. Te piden un mail, por supuesto, que tengan mercado pago. Entonces, por ejemplo, yo pongo a Gisela o a Julián como mi persona de confianza con su dirección de mail. Si algún día llego a caer en estas estafas, él, desde su mail, desde su cuenta, puede decir yo soy persona de confianza de el mail de Antonella y puedo recuperar la cuenta. Benísimo, Entonces, todas, exactamente, todas esas opciones son válidas, sobre todo para ellos y para los que no se llevan muy bien con la tecnología. Y yo lo desconocía, yo no tenía yo no idea de todo tampoco. esto. Para que, te puedan, para que te puedan agarrar y decir, bueno, a ver, mami, papá, eh, a, a tu hermana, a tu hermano, algún familiar, algún conocido, yo te ayudo, poné mi cuenta, pone mi celular o mi perdón, mi cuenta que tengo vinculada a Mercado Pago, por cualquier cosa yo te la voy a poder recuperar. Pero hay que estar muy atentos porque estas personas están a la orden del día. No, ¿se no, se las saben todas. Todas, absolutamente todas. Entonces lo importante es esos tres puntos. Nunca se van a poner en contacto con vos, directamente con vos como usuario, te va a decir, soy Pepe de Mercado Pago, uh -huh. eso no existe. No te van a llamar jamás de persona a persona. Siempre se van a poner en contacto por las vías oficiales, en este caso por la aplicación. Bien. Nunca dar datos personales y por último completar todas las opciones ...de seguridad que las encontramos en nuestro perfil en la aplicación... ...tenerlas completas para poder evitar y poder recuperar la cuenta lo antes posible. Algo que a, a tener en cuenta es que si llegan a caer en una de estas estafas... ...es importantísimo ponerse en contacto ahí nomás, al instante con Mercado Pago. Porque si uno se pone en, en contacto al momento, hace la denuncia y se verifica... ...que ese dinero ha sido trasladado o ese préstamo ha sido pedido por otra persona externa... ...que se ha abierto, que se ha cambiado tu clave, uh -huh. todo, todo eso ellos lo ven en su sistema... Mercado Pago puede anular esa operación y te devuelve el dinero. Sí. Han habido muchos casos, pero la mayoría no sabe que esto se puede hacer. Entonces pierden el dinero. Y no, se... es fácil, ¿eh? no es tan fácil, No es tan fácil dar con Mercado Pago cuando se te pierde, pero bueno. Eso te eh, iba a decir cuando, bueno vos, cuando vos decías esto, que Mercado Pago nunca se comunica con el usuario. De, no, te pasa cuando a veces tenía algún inconveniente, ¿sabes con quién hablar. Entonces, en, en la aplicación. En la aplicación.